De fiesta, WIPR y, y los cantores de Valladolid. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos familia, soy Ulises Rodríguez, feliz de compartir con ustedes en esta Navidad otro sorteo de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica para hoy martes 13 de diciembre de 2022.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 Pues juega Powerball que para mañana tiene acumulado 134 millones de dólares. Pídelo con Double Play y Double Play para que aumentes tus posibilidades de ganar premios secundarios. Y justo en el sorteo de ayer, lunes 12 de diciembre, hubo ganador de premio secundario con Powerball por la cantidad de 200 mil dólares. Dólares. Fue jugada automática vendida en Walmart de toda baja. Muchísimas felicidades a este nuevo ganador o ganadora que disfrute su premio. Y no olvides jugar Loto Cash que cuenta con 600 mil dólares. Perfecto regalo de Navidad que puedes llevarte a casa en un solo pago. Al igual que la doble revancha que está en 510 mil dólares. Anda, sal a jugar.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 Mucha suerte, boleto en mano si jugaste pega 2 y pendiente. A ese primer número de pega 2 que ya está por llegar y es el 2. Segundo número es el 7. El número ganador de pega 2 de esta tarde es el 2-7. El 27. Y pasamos a pega 3. Mucha suerte, boleto en mano. Y tenemos el primer número y es el 6. Segundo número es el 1. Tercer número es el 0. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 610. El 610. Y concluimos con el Pega 4. Sé que es uno de tus preferidos, así que boleto, en mano. Primer número es el 0 segundo número es el 7. Tercer número es el 2. Y cuarto número es el 2. El número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 0722, el 0722. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de la tarde de hoy. Para más información visita nuestra página web Loteríasdepuertorrico.pr.gov. No se pierdan el sorteo de esta noche a las 9. Gracias por Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. De fiesta, w y, PR y los cantores de Bayabón.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 ¡Ay, familia! ¡No está cómodo! Yo espero que usted esté cómodo en su casa también. Bienvenidos a un nuevo programa. Mire, de aquí estamos. ¡Qué alegría el poder llegar a su casa a solamente. 12 días para el día de Navidad. ¡Qué belleza! Esperamos que todos se encuentren muy, muy bien. No les...